Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, hoy tenemos, queridos y queridas, ¿no? Por supuesto Hoy tenemos entonces, eh, esta replay que voy a estar jugando con el objeto 277 Bien, este es el tanque pesado, entre comillas, eh, de tier 10 rusito A ver, estamos aquí en el mapa de París, ¿bien? Yo creo que este es, es, es, es uno de los mejores tanques de Tier 10. sinceramente os lo digo porque la versatilidad que tiene este tanque tal vez no lo tienen otros porque, digamos, si bien no es lo más blindado de mundo, eh, tiene un relativo buen blindaje y cumple muy bien su función y además tiene algo que es totalmente roto, que es su, su torreta, digamos, ¿no? Ahí está el señor eh, Player260 Que es eh, Hitman Es un Hitman eh, <risa> Nosotros lo vamos a jugar full AP eh, Creo que esta, esta replay La hice también un poquito Porque en el directo que hice en Twitch Síganme en Twitch también chicos Bueno, si te vas a quedar ahí, querido Facundito eh, Facundito del clan Un clan amigo de Sicarios Latinos Un saludo para los Amigos de sicarios latinos también Bueno, la grille también sabemos que se va a posicionar ahí Porque llegó como muy... No quería decir atolondrada Bueno, ahí justo mmm... Me trolea, me trolea ahí El Ronald el, el, el Jesus Había quedado de lateral Pero bueno, no, no se la podemos pegar Le pegamos esos 519 y fíjense la grille Que se queda ahí Posicionada, se la pegamos en el chasis 534, chicos eh, la verdad que la penetración que tiene este, este 277 es de 265 con AP. Casi nunca te va a hacer falta tirar eh, premium con este tanque. Salvo que quieras asegurar los tiros eh, y no quieras fallar digamos, ninguno. Digamos. Pero es porque tiene 340. Es que es, es muy OP la, la penetración que tiene. Bueno, acá llego rápidamente. Trato de ganar la posición. Se apura el 277. Que básicamente lo que voy a intentar es tratar de farmeármelo completamente. Eh, bueno, ahí lo traquean. Fíjate que está el T57 Heavy. Que ahí el Super Conqueror no se da cuenta de que tenés un autocargador adelante. Tenés que tener mucho cuidado. Ahí trato de asustarlo un poquito. Él se fija en mí. Bueno, o sea. Trato de salvarle el, el, el, el pellejo, por decirlo así, al super, al super Conqueror. Trato de salvarle el culo, ¿no? Como se dice habitualmente. Ahí le metemos una bomba. Eh, le hacemos un crítico también al al 277, rival enemigo. Fíjense que todavía tenemos toda la vida completita prácticamente. Salvo por la explosiva que tiró. Que no sé por qué está tirando explosiva. Supongo que por, por más que nada por una cuestión de... Bueno, acá no sale de lateral. Traté de darle... Traté de hacerle un, un, un permatrack. track Y bueno... Lo logré, pero al final se me termina yendo. Recuerden que es un autoloader. Entonces, es bastante blandete. Fíjense que seguimos tirando munición AP. No nos hace falta tirar premium. Eh, creo que en ese sentido termina siendo un tanque bastante económico este. Porque ya te digo, 265 con munición estándar. No está que nada, nada mal. Bueno, acá fíjense que trato de usar lo que es el, el cadáver del Super Conqueror como... Como escudo para cubrir este chasis nuestro que obviamente no es de los más duros que hay, ni mucho menos. Eh, sino que tranquilamente nuestro rival, nuestro 277 rival, eh, nos puede penetrar tranquilamente. Bueno, ahí se apura un poquito. Fíjense que yo trato de, de, de, de comerlo ahí. Tiki, cerramos un segundo, le pegamos. Salgo de lateral, él viene apurado obviamente Otra vez cubro el chasis Y fíjense que viene con el T57 Por el momento llevamos 3508 de daño Ahí viene el T se apura nuevamente El 277 al, al 257, ¿Quién lo mató? El 430, uh Fíjense yo no lo había visto No lo había visto, error que cometo En un error tonto, pierdo El 50% de la vida Mal por mí, llevamos 4009 de daño Mal por mí, eh, el 260, como te dije, me está tirando hit, como si no hubiera un mañana. Y ahí veo la grille que, que... ¿Se acuerdan la primera grille desde, desde que empezó la partida? Bueno, eh, aquí aparece nuevamente aquella que le habíamos pegado unos 500 y pico. Eh, trato, esta posición es muy buena porque ahí sacas torreta y prácticamente sos el rey del juego, sos Jesus Christ. Eh, vemos el minimapa, siempre miren el minimap Ahí tenemos a The Super Conqueror, de Cancio Que nos mete un tiro Nosotros también le pegamos uno a él Mal por mí, porque no tendrá que haber comido ese tiro La grile 15, como les dije Nuestra torreta es lo mejor de la galaxia Y nosotros la farmeamos a esa grille 15 5029 de daño El Super Conqueror también anda por ahí Y fíjense que ahora vienen los tanques Bueno, ahí está el Super Conqueror una penetrante, se la quise poner en el lateral del chasis En, en la cola, podríamos decirlo Y eh, no pude, sinceramente no pude Bueno eh, Está a setenta y pico de vida ¿Qué hacemos? Cargamos una explosiva, chicos, listo, adiós Él sigue tirando Ahí viene el MR-105 Esa porquería que está rotísima ¿Le derra al tiro? No sé por qué le derra. Eh, ahí pasa Facundito, nuestro amigo de los sicarios latinos eh, Pasa de lateral, debe estar recargando supongo Y se va a buscar el otro 50B Acá cometro otro error, 5599, unos 5600 de daño Fíjense que por ayudarlo a él Yo tendría que estar mirando atrás Ahí lo perdí al 260, pero Facundito lo, o sea, me espotea para que él me dispare Obviamente Hit, por supuesto, claro que sí No tiene otra alternativa al 260 Es que no tiene otra alternativa, o sea, no... no solo tira hit, no, no, no sé Esa es la partida más cara del mundo para él y bueno chicos, eh, Facundito nos ha terminado de liquidar, pero fíjense que hemos hecho unos 5.599 5.600 de daño para redondear eh, queda solamente el 140, lamentablemente hemos perdido esta batalla eh, 1.640 de, de daño bloqueado lo que no está nada, nada mal Pero, pero bueno eh, ¿Qué quiero decirles con esto? Que esta es una buena posición para ponerse bien, tanto como lo que, lo que es ahí donde estaba yo recién, y eh, en esta zona húmeda oh, que buen, qué buena bomba ahí con todos los efectos, no está muy muy bueno. Eh... Pero bueno, lo que les decía, entonces es una. Ahí se lo van a terminar de comer a ah, destroy el 140 y lamentablemente se perdió la batalla pero lo importante aquí es que hemos hecho una buena partida y bueno nada eso vamos a los resultados chicuelos bueno chicos acá estamos entonces con los resultados de esta batalla aquí en el mapa de París de París bueno, como les dije eh, Nos destruyó Facundito de, de SL Y lamentablemente hemos perdido Ha sido una derrota Pero lo que quería mostrarles es esta batallita linda que hemos tenido Hemos salido top damage, top damage, top daño Con 5500 y el que nos sigue en daño 2200 Un poquito un poquito bajo La verdad que, que bueno, nada Es lo que, es lo que nos tocó todos tenemos partidas buenas, todos tenemos partidas malas eh, Pero bueno Lamentablemente Nos ha tocado eso Y ahí está nuestro amigo del 260 con eh, 3.861 De daño, bien Y Facundito, ¿cuánto hizo? 1.943, está, está muy bien, está muy bien Ahí está la, la grille también Que le hemos pegado un par de tiritos, 1.615 eh, Muy, muy bien Bueno chicos eh, A ver, ¿qué más? 69.000 créditos, 6.600 por la valerosa resistencia Lo que hace un total de 75.000 Menos eh, lo que es reparar vehículo, munición y los consumibles que es la comidita Nos queda un total de 11.743 créditos No es mucho tampoco, tampoco es poco Pero eh, bueno, lamentablemente se ha perdido la batalla Por eso tal vez nos den un poquito menos Hemos ganado, fíjense que 12 bonitos Nada mal por ese gran calibre que nos han dado Y la maestría de tercera Fíjense lo que habrá que hacer entonces para tener la maestría a La M con el 277 Habrá que hacer como unos 7000 de daño más o menos Es un montón Pero bueno amigos eh, nada 5600, 2 kills No está nada que nada mal Bueno amiguitos eh, abajo les voy a estar dejando como siempre los links de donación Si quieren sumarse aquí al canal, a ser patrocinadores del canal Les dejo los links de Mercado Pago, de Paypal, por supuesto, claro que sí Súmense también a los directos que estoy haciendo en Twitch a diario Por lo general a las 21 horas siempre eh, estoy haciendo stream con las rankeadas O a veces sacamos la cuenta Sheriff, a veces nos, uy casi rompo todo A veces nos tilteamos, a veces la pasamos bien, siempre la pasamos bien en realidad, nos cagamos a risa eh, somos un grupete bastante, bastante piola y, y la pasamos muy, muy bien Chicos, así que súmense Que también lo estoy dejando abajo Es en Twitch, nando capo pues básicamente Como mini como en todos lados eh, qué más, también tienen el grupo Whatsapp Y tienen también el link de Discord por si quieren Sumarse, se los agradezco un montón A todos los que han donado, a todos los que Se han suscrito a todos los que son follows A todos los que están ahí, que son silenciosos Que son un montón, también se los agradezco Y eh, en nada mismo se viene El próximo sorteo que tenemos que hacer Que nos queda un pack de una semana de cuenta premium Nos queda un tanque de tier 6 Y nos queda un tanque de tier 7 Para sortear, todo eso en el canal En el transcurso de lo que queda de julio Chicos, muchas gracias una vez más Cuídense y nos vemos En la próxima Chau chau